Seguramente ya está familiarizado con el concepto de mindfulness. Yo, como multipotencial, he encontrado en la práctica del mindfulness o la conciencia plena una herramienta, sobre todo para manejar mis niveles de estrés y ansiedad. ¿Por qué? Porque, como multipotenciales, nuestro yo creador siempre se quiere expresar de la manera que sea y. Nos da mucha ansiedad ese salto, a dónde vamos a ir, estamos dejando todo atrás, así que Mindfulness te enseña, o al menos le dice al yo creador, que esté presente. Y estando presente podemos disfrutar de lo que estamos haciendo sin generarnos una ansiedad excesiva por el futuro que aún no llega. Bienvenidos una vez más a Mujer Cronopio, yo soy Olga Semoret y hoy estoy en el Jardín Chino, en el Jardín Botánico de Montreal Les voy a dar un pequeño paneo uh, del jardín Es una belleza, además que es un sitio súper lleno de paz, a pesar de que hay muchos turistas, pero bueno si es la primera vez que vienes, gracias por estar aquí. Si ya conoces el canal y no te has suscrito, suscríbete. Gracias por volver. Quiero comenzar este video leyendo una frase del Dalai Lama que me parece muy oportuna y se las leo porque no quiero perder detalle. Y dice, solo existen dos días en el año en los que se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro se llama mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer hacer y, principalmente, vivir. Qué difícil es entender de qué se trata el concepto de vivir. Creo que Mindfulness es una práctica que nos ayuda, precisamente, a vivir en el presente, que es vivir. Vamos a hablar un poco, sí, en un orden medio extraño, de dónde viene el concepto de Mindfulness. Para que vean que aunque está de moda, no es para nada nuevo y tiene como 3.500 años de antigüedad. El origen de mindfulness nos lleva de viaje miles de años atrás a Asia e India. Está ligado a las prácticas religiosas, especialmente a la meditación vipassana y a la religión budista. Sati o mindfulness o conciencia plena es una idea que usaba Buda Gautama en su filosofía como uno de los pilares principales en la iluminación y en la liberación del sufrimiento. ¿Y cómo funciona todo esto? Recordemos que el fin último de la religión budista es deshacerse del sufrimiento y de las emociones negativas. ¿Por qué? Porque ellas están ancladas realmente en nuestra mente y no en las circunstancias que nos rodean. Sin embargo, mindfulness, como los conocemos ahora, es una mezcla de todas estas ideas de la filosofía oriental con incluso la filosofía y las religiones occidentales y ahora incluso mezclados con conceptos de productividad, de psicología, en fin, tiene toda una amplia gama de ideas mezcladas, por eso es muy importante que cuando hablemos de mindfulness tratemos de ver qué parte de mindfulness estamos tratando, por qué y para qué. Vamos a recorrer un poquito la historia en el occidente. En 1875, una asociación de aristocráticos americanos y europeos forman una asociación en donde empiezan la, la práctica del mindfulness. También el psiquiatra Carl Jung usa el concepto de mindfulness dentro de sus tratamientos filosóficos. Finalmente, en los años 60, es John Kabat-Zinn quien funda una práctica desarrollada totalmente en la base del mindfulness llamada reducción del estrés basado en la atención plena o mindfulness para este doctor el concepto de mindfulness es llevar la atención plena al momento presente para experimentar las experiencias aceptándolas sin juzgarlas en 1985 se crea el instituto mind and life que formalmente comienza el estudio de todas las relaciones entre neurociencia y mindfulness en aras de conseguir tratamientos, técnicas, herramientas para tratar, conservar y cuidar nuestra salud mental. ¿Y qué es mindfulness? Primero quiero decirles lo que no es mindfulness y es que no se trata de sentarse eternamente a meditar aunque es parte del asunto, no es lo fundamental. En mi opinión, la clave para definir mindfulness es estar en el momento presente. Es decir, dejar de vivir en piloto automático y realmente vivir, experimentar sin estar todo el tiempo viajando al futuro o estar anclado a un pasado que no te deja realmente experimentar todo lo que te está rodeando en un momento determinado. Es esto de que tenemos que estar recordando y haciendo diversas técnicas para poder vivir en el presente. Pues recordemos que nuestro cableado cerebral está diseñado para estar siempre pendiente del futuro, del cocodrilo que nos puede comer, del dinosaurio que puede salir por aquí atrás a devorarnos y tiene que estar constantemente procesando toda su memoria del pasado para aprender las lecciones que le sirvan para tomar decisiones en el futuro, pero todo esto pasa de manera muy rápida porque recuerden que nosotros evolucionamos pero nuestro cerebro no evoluciona al mismo tiempo, así que todo lo de nosotros es algo cultural, nuestras reacciones fisiológicas son muy diferentes, por eso con nuestra mente presente tenemos que recordar experimentar las cosas en el momento en el que estamos y no estar haciendo el viaje constante entre el pasado y el futuro, porque lo peor de todo esto es que nunca parecemos parar en el propio presente. Vamos a tomar varias definiciones de mindfulness que les voy a leer y es disciplina de vida para crear conciencia sobre aquello que es. Traer intencionalmente nuestra conciencia al momento presente sin juzgar, concentración mental plena que puede alcanzar una persona, estar atentos de manera intencional a lo que hacemos sin apegarse, sin juzgar o rechazar en alguna forma la experiencia. Desde el punto de vista psicológico se puede ver mindfulness como una suerte de entrenamiento para tu mente para que sea capaz de traer la atención al momento presente, a sus pensamientos, a sus emociones, a sus sensaciones y sacarla de la tiranía del lenguaje y la categorización que va a meter todo en ciertos conceptos de pasado, de presente, del futuro y la experiencia la va a dejar en un segundo plano. Para mí se puede resumir, como ya se los he dicho anteriormente, en salir del piloto automático. Todas estas definiciones nos llevan a elementos comunes. Atención, suspensión del juicio e intención. Me atrevería a ir un paso más allá y decirles que mindfulness es la práctica de la vida con propósito. En videos anteriores les he hablado del propósito y lo importante que es tener una intención para poder dirigir efectivamente nuestra atención a lo que queremos, a lo que deseamos, sea el momento presente, una actividad particular o cualquier otra cosa. Esta conciencia que nos trae el mindfulness es para evitar Toda esta ansiedad que nos genera el futuro y la depresión que nos genera un pasado, el que tenemos posiblemente arrepentimientos, que queremos cambiar y realmente lo que tenemos que hacer con ese pasado es aprender las lecciones para seguir adelante. Y una de las lecciones grandes que nos da el pasado y en las cuales pueden estar algunos de sus arrepentimientos es no haber disfrutado el momento tal Okay. Creo que en este punto es importante hacer una reflexión Y es que Mindfulness no se trata de una herramienta de productividad Para conseguir los resultados deseados Se trata más bien de una filosofía de vida Para vivir mejor, para estar presentes en nuestro presente Que es el único momento en el que en realidad podemos hacer, amar, crecer y... Cuidado con esto esto no quiere decir que vamos a agarrar la excusa del mindfulness para no hacer nada por luchar por nuestro futuro se trata de que nuestros planes futuros, los estamos, o nuestros objetivos futuros, los tenemos que construir en el presente, pero de que vale tanta construcción de un futuro que no sabemos cómo va a llegar, no sabemos si va a llegar, si no disfrutamos cada uno de esos pasos, cada una de estas cosas que estamos construyendo ahora. Yo siempre les pongo ejemplos de escritura, entonces imagínense ustedes que están escribiendo una novela, si yo fijo mi mente solamente en el resultado final de la novela, me voy a perder conocer a los personajes, me voy a perder jugar con los personajes, me voy a perder jugar con ellos de manera tal que me digan que quieren hacer Conocerlos de una manera tal que yo no los controle, sino que ellos me cuenten su historia y que yo no busque una lógica artificial, sino que realmente ellos se expresen a través de mí. Entonces, esto es como devolverse un poco y disfrutar el proceso en el que vamos construyendo eso a lo que queremos llegar en el futuro. de cuáles son los componentes de la práctica mindfulness el primero de los elementos es la atención al presente y es que cuando nos sentamos a meditar lo que estamos haciendo es trayendo nuestra atención a los estímulos que nos rodean en un momento determinado y también a nuestros procesos corporales, a nuestras ideas a nuestras emociones por ello es importante la meditación ya verán que Mindfulness no se trata solo de sentarse a meditar, de aprender a respirar o de hacer yoga. Se trata de que la meditación es lo que posibilita ese silencio, digamos, no en un mal sentido porque vamos a seguir escuchando ruidos, ni tenemos que poner la mente en blanco ni nada de eso, pero simplemente es lo que va a facilitar que entremos en contacto con otra otro grupo de estímulos por así el segundo concepto es abrirse a la experiencia esto en zen se conoce como la mente del principiante y es decir que vamos a suspender el juicio algo así como la duda hiperbólica de descartes vamos a suspender todo juicio y vamos a abrir nuestra mente vamos a creer como si fuéramos niños como si fuéramos principiantes que no supiésemos nada vamos a suspender el conocimiento vamos a olvidarnos de todo y vamos a tratar de ser empíricos vamos a tratar de experimentar todo por primera vez el tercer elemento es la aceptación vamos a hablar de eso porque creo que es fundamental para no sólo si deciden o no practicar mindfulness sino la vida imagínense que ustedes están viviendo una situación difícil una situación fácil cualquier situación la situación va a pasar la situación la vas a experimentar no hay manera de decirle a la vida ¡hey! Espérate un momentico, detente ahí que ya voy, voy llegando, no quiero vivir eso Las cosas las vas a vivir se van a morir personas que quieres vas a perder los trabajos vas a fallar en los exámenes van a pasar cosas buenas también te vas a casar, te vas a enamorar vas a tener hijos vas a hacer tu tesis de doctorado vas a aprender una cosa nueva te vas a dar tu primer beso vas a hacer el amor por primera vez es decir, puedes hacer cualquier cosa buena o mala la vas a experimentar la vida no se va a detener pero qué puedes hacer frente a todo esto y es decidir cómo vas a actuar delante de esa experiencia es decidir cómo tú vas a vivir aquello que estás experimentando entonces acepta que las experiencias suceden y cambia tu manera de experimentarlas. ten una mente positiva aunque esto no es así yo can do it Sí, todo se puede no no no ábrete a la experiencia de manera bonita el mundo no es toda una tragedia aunque hay cosas muy malas y cosas muy terribles no lo es todo y te apuesto que desde que naciste al menos una cosa buena te debe haber pasado si no, de verdad, vende tu historia a Hollywood y olvídate el cuarto es complicado señores y es dejar pasar aquí voy a hablar de mi querida Maricondo. si usted le produce alegría, déelo si usted le produce tristeza o no le produce nada abandónelo. ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando ustedes atesoren algo, atesórenlo porque vale la pena. No se apeguen a las cosas materiales, pero tampoco se apeguen a los recuerdos. No se apeguen a las cosas que no les producen placer, que no les producen alegría. ¿Para qué quedarse pegado con eso? A menos que tengas que aprender una experiencia, pero aprende también que en el ámbito espiritual, eh, no, espiritual, en el ámbito espiritual tenemos que ser también minimalistas. Lleva en tu equipaje solo aquello que debas llevar pero hay otra cosa muy importante y es en vista a tu presente incluso un poquito a tu futuro vamos a permitirnos ir al futuro y es que en el presente sé cuidadoso de a qué le dedicas tu tiempo a quién le dedicas tu tiempo cuáles son en realidad tus compromisos ese compromiso es legítimo o es algo que tú te estás imponiendo porque crees que es lo correcto ¿quién dice que es lo correcto? Ojo, oh, yo no estoy hablando de anarquía y que nada más tú tienes la razón infinita. Estoy hablando de un proceso en el que decantes, en el que selecciones y en el que seas bien cuidadoso con tu tiempo, con tu energía, con tu vida. Y dedícalo a cosas que tú quieras dedicarlas. Olvídate de los compromisos. Eso no existe. El quinto elemento es la intención. De nuevo aparece en la palestra el propósito. Y no se trata de meditar con una intención, no se trata de meditar para estar más tranquilo o meditar porque quiero tomar una u otra decisión, simplemente es dejarse fluir. Pero tenemos que practicar mindfulness o tenemos que adoptar todas estas cosas e invitarlas a nuestra vida, como todo, no solo con el mindfulness, con una intención. Siempre tengan un propósito que los guíe, no que los gobierne, que los guíe para que ustedes puedan decidir en base a, lo, a sus deseos.